Bueno, como veis el orden del día hoy es breve, porque el punto uno promete, seguramente, que nos enrollemos un poco con él y, y yo creo que tenemos, eh, que tenemos que hacerlo, además. Porque yo creo que este asunto lo hemos venido relegando, quizás para no, no tener problemas o no tener eh, diferencias eh, fuertes en este sentido pero yo creo que en este momento Libres tiene que dar una respuesta sí o sí. Es decir, si nos quedamos fuera de dar una respuesta a este tema, que yo creo que es uno de los más graves eh, ataques a las libertades que se está produciendo en este país, incluso diría que en el conjunto de Europa desde hace bastante tiempo, pues yo creo que perdemos totalmente el sentido de esta de asamblea. Esta ¿no? o creo que la respuesta tiene que ser y es yo creo que imprescindible. Un poco las cosas que han ido pasando, que se han ido planteando, yo creo que aquí hay algunas cuestiones que parece que tenemos que aclarar, aunque yo pensé que estaban absolutamente claras en este sentido. ¿no? Eh, yo creo que Libres nunca se ha planteado cuando ha hecho algún tipo de, de acción o cuando se ha planteado algún tipo de, de, de lucha, nunca se ha planteado la cuestión de la legalidad. Es decir, aquí incluso... Hemos hecho discusiones y hemos hecho incluso en algunas jornadas que se han planteado eh, diferencias claras entre lo que era la, la legitimidad por una parte y lo que era la legalidad por otra parte. ¿no? La legalidad para nosotros es algo que existe y evidentemente que en algunos casos, como puede ser el caso de la Constitución, incluso se salta con frecuencia por parte de la, del propio gobierno, pero desde luego no es nuestro marco de referencia, nuestro marco de referencia siempre ha sido el de la legitimidad. Dicho eso un poco también en algunos momentos hemos estado hablando del de tema del derecho de autodeterminación y de la constitución y lo que la constitución viene significando con relación a ese derecho de autodeterminación de los pueblos. Bien, la Constitución, ya lo sabemos, en el artículo 2 dice que la única nación es la española y por lo tanto la única que tiene derecho a, de, a tener un Estado. Sin embargo, bueno, esto es algo que se planteó en la transición, en un momento concreto, en unas condiciones concretas, como todos bien sabemos, y esa, ese, ese artículo 2, que, que es el que ahora se enarbola, por cierto, se enarbola ese, pero no todos los atentados ...que ha supuesto el recorte de libertades, etcétera, en otros marcos... ...no se habla, por ejemplo, de la, de la reforma de la Constitución del 135, etcétera... ...no, la Constitución ahora viene a ser únicamente el artículo 2... ...y la negación del de derecho de autodeterminación. Por tanto, ese marco legal yo creo que no puede ser el nuestro... ...no, no debería ser, desde luego, el nuestro. En términos generales, yo creo que el derecho de autodeterminación... O se ha entendido como el derecho de todo pueblo con identidad histórica y voluntad política de ser considerado nación, yo creo que es un derecho elemental, es un derecho que no, eh, no debería ser ni discutido, es un derecho que se recoge, entre otras cosas, en el pacto, por ejemplo, de derechos civiles, y de, de, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el artículo 1, además, de ese, de ese pacto, que España suscribió en el año 76, por ejemplo, se recoge perfectamente este derecho de autodeterminación como un elemento, como, un, como algo clave, como algo, algo eh, elemental en este, en este caso. Discutir que Cataluña es un pueblo con identidad histórica me parece que no tiene sentido. O sea, tiene o ha aprobado claramente que es un pueblo con identidad histórica, identidad histórica cultural, lingüística, etc., ...y se podría discutir sobre su voluntad política... ...pero me parece que desde 2006... ...desde el 10 de julio de 2006... ...cuando una manifestación de un millón de personas... ...en Barcelona recorrió las calles diciendo que queremos ser nación... ...que somos una nación como tal... ...yo creo que también es bastante, bastante poco eh, discutible en este sentido... ¿no? ...hay una voluntad política clara de eh, ser considerados como nación y, por tanto, de eh, tener derecho a determinarse, como dice el pacto de los derechos civiles y políticos. Bien, a partir de ahí, efectivamente, se ha producido una situación, una situación de choque, en la cual, después, desde 2006, ...de plantear una reforma del estatuto, de negarse, de crear un proceso... ...de hacer una, un, una consulta el 9 de noviembre, etcétera, etcétera... ...se llega a una situación en que ante la negativa del Estado... Eh, ...a eh, negociar una, una, uno, un referéndum, una consulta en ese sentido... ...ante la negativa del, del referéndum, por lo tanto no es comparable al caso de Quebec... ...y no es comparable al caso de Escocia donde sí se negociaron este tipo de situaciones... Bien, ante esa situación, el gobierno de la Generalitat, pero evidentemente recogiendo opiniones y, y, y, y, y impulso un poco de otras partes, se plantea desobedecer y por tanto convocar unilateralmente este referéndum. Bien, a partir de aquí todos sabemos lo que ha pasado. Las medidas que ha adoptado el gobierno en este sentido han sido medidas absolutamente de carácter de excepción, es decir, no ha querido aplicar el 155 porque eso estaba feo, pero de hecho lo ha aplicado por muchos otros caminos, es decir, mm -hmm. ha congelado las cuentas de, de, la, de la Generalitat, ha eh, practicado registros al principio incluso de manera ilegal, es decir, sin eh, orden judicial, etcétera, ha eh, llevado a cabo detenciones de cargos públicos, ha eh, denunciado por sedición las municiones que se han hecho, bueno ha hecho llamadas, la fiscalía ha hecho llamadas a 712 alcaldes que se habían pronunciado por esto, antes de que cometiesen delito, porque todavía no estaban cometiéndolo, para interrogarles se ha hecho una ocupación policial y se va a haber esa ocupación policial el próximo 1 de octubre con 17.000 policías la Guardia Civil, Policía Nacional etcétera, aparte de los musos de escuadra y bueno, se ha eh, incluso eh, practicado una, una, eh, clara, eh, un claro atentado a las libertades de expresión, eh, condenando o eh, suspendiendo pues actos de apoyo en el resto del Estado, también por supuesto en Cataluña pero también en el resto del Estado o prohibiendo incluso las concentraciones que se hicieron y amenazando con la ley mordaza a, la, a, esas, a esas concentraciones de apoyo que se han producido en el resto del Estado. Bien, lo que se está llevando a cabo, a mi modo de ver, por parte del Estado, es una política de intimidación, evidentemente, de provocación, también en buena parte, con estos actos que está llevando a cabo, y de humillación. Como decía Pérez Rollo en un artículo eh, el otro día, parece que lo que se quiere es mantener, os, acabar con el nacionalismo catalán, cautivo y desarmado, como eh, se planteaba eh, en la guerra civil. Y de hecho, este tipo de prácticas, o este tipo de, de acciones y los discursos que se están llevando a cabo, bueno, pues están despertando el más rancio de los eh, patriotismos franquistas que en este momento les estamos viendo, pues, aparecer por la calle, aparecer en ciertas acciones, etc. Para mí, yo creo que tenemos que responder en el sentido que he dicho. Por supuesto, ahora vamos a entrar en la discusión. Por lo que yo he estado viendo, hay una serie de, de cruces en, la, en, esa, en esa discusión que quizás sea donde debamos centrarnos, porque bueno, ya están dichas las cosas desde hace bastante tiempo, eh, por correos, etc. ¿no? En primer lugar, sobre el tema de legalidad, yo creo que hay que aclarar esta, esta, esta situación. Eh, si se entiende que había una legalidad y que es la que hay que mantener, es cómo se podría entender lo del golpe de Estado de la generalidad en el caso catalán, sino evidentemente, eso sobra. En segundo lugar, esa identificación que se hace también en el, por parte del gobierno de autodeterminación o de referéndum con independentismo, que de momento esto no está claro, y de hecho buena parte de las movilizaciones que se están produciendo en este momento en Barcelona, que han subido de tono y en el que están implicados todos los sectores, bomberos, eh, payeses, etcétera, etcétera, en este sentido no son todos claramente independentistas, están defendiendo libertades, están defendiendo el derecho a poder a poder eh, decidir en Cataluña su eh, marco político, su marco de Estado. Yo creo que ese es otro de los elementos que debemos ver. Si el derecho de autodeterminación, como he dicho antes, es reconocido como un derecho elemental, yo creo que eso también tenemos que llegar a acuerdos sobre ello, y desde luego yo creo que también debemos discutir sobre la cuestión de equidistancia, que en algunos casos, bueno, pues por ejemplo, la nota, la, el borrador de nota de prensa que mandaba Chuchi en, en este caso, pues ese tema de equidistancia parecían ¿no? Bueno, hay que decir que el gobierno está entrando aquí de esta manera absolutamente autoritaria, pero la generalidad también entró, no sé qué. Y yo añadiría otra cosa que también aquí a veces ha salido cuando discutimos de este tema. ¿Quién es más malo de los dos? Si el Puigdemont o Rajoy, es decir, para mí son igual de malos, vamos, son malísimos los dos en ese sentido. No podemos discutir sobre quién es más malo de los dos. Yo creo que la legitimidad no procede del, del hecho de que uno sea más malo que el otro, sino procede de los hechos, procede de los hechos y de los derechos, por una parte. Yo lo dejaría aquí y ahora, pues, pues si queréis hacemos una ronda o lo hago por palabras o como quieras. ¿Qué tú? Bueno, buenas tardes. Eh, estoy de acuerdo con Manuel en algunas cosas. La primera en que teníamos que abordar, teníamos que abordar el tema. También estoy de acuerdo con él en que probablemente no lo hayamos abordado como lo teníamos que abordar por el pudor que probablemente todos tenemos o de unos cuantos tenemos, de saber que este tema con casi toda seguridad nos divide, nos divide mucho. Entonces, como nos divide mucho pues probablemente quizá por eso hemos intentado aquello de ese señor aparte de mí este cariño". pero bueno las cosas evidentemente también como dice Manolo, las son, son como son y las cosas han llegado al punto en el que han llegado y ahora está perfectamente claro y estoy completamente de acuerdo en que Libres tiene que tener un pronunciamiento un debate un, una serie de cosas en relación con este Entrando ya en, en el asunto, y, y bueno, voy a tocar también obviamente de la misma manera que lo ha he hecho Manolo, y la misma que entiendo valorar cualquiera que tenga cosas que decir, que estoy seguro de que hay unas cuantas personas aquí en ese sentido, hacer un poco la exposición de cómo veo el asunto. Empezando también otra vez, empiezo siguiendo a Manolo. Es decir, yo la verdad no, que sí, entiendo que no, no creo que Manolo hable lo que podamos decir o no decir nosotros. Nosotros miembros de libres, me refiero, con las diferentes posiciones que podemos tener y que hemos hecho públicas, algunos de nosotros, eh, varias veces, ¿no? y hemos escrito. Yo no discuto sobre la legalidad, introduzco evidentemente el, el, el término de la, el, las cuestiones de la legalidad, porque obviamente si, una, si no hablamos de eso, y, y nosotros estamos hablando como libres, obviamente siempre de legalidad, hablamos de las leyes Moraza. Hablamos de las leyes que se nos quieren meter o de las y queremos que se reformen las leyes como el Código Penal que han sido endurecidas, <coughs> endurecidas. La cuestión evidentemente desde el punto de vista político es la cuestión de la legitimidad, naturalmente, y completamente de acuerdo. Eh, hablaré de cosas como la equidistancia o esa legitimidad a lo largo lo que voy a decir, ¿no? Entonces, mi posición en primer lugar es, empezando por el derecho a la autodeterminación, yo no considero al derecho de la autodeterminación ningún derecho humano fundamental. Ni creo que esté recogido así, Civil, bien, civil. Que, humano no. Civil. Vale. Civil y político. Tampoco lo considero bien. De cara a cabo, lo mismo, no estoy en este momento llevándote la... Decir, no, bueno. no, no, no. Quiero decir que voy a hacer la exposición y obviamente... Mm. Voy a cruzar contigo y me imagino con más gente, y lo que estoy seguro completamente es que vamos a cruzar bien todos, es decir, escuchándonos, aunque sepamos que probablemente no nos vayamos a convencer, obviamente, nos conocemos, a, además hay otra característica aquí, nos conocemos casi todos de hace bastantes años y algunas de estas cuestiones nos han acompañado de otra manera o de esta a lo largo de nuestras vidas ya casi, ¿no? Entonces, lo que sí entiendo es que al menos podemos hacer lo posible por escucharnos y entender las posiciones de cada cual, que yo, como he puesto en, en, en uno de los correos que me mandado, entiendo, y que el, el tono que estoy manteniendo, además es el que me sale, tanto por escrito como por hablado, yo entiendo y sigo entendiendo que todos somos de los nuestros, y ya sé que hay los que estamos aquí, y ya sé que hay diferencias sobre este asunto trascendentales. Creo que hay que vivir con ello o deberíamos intentarlo, no es posible. Bien, legitimidad y derecho a la autodeterminación. Yo eh, considero que el derecho a la autodeterminación eh, tiene sentido en cuando se trata, cuando existen problemas de presión nacional, claramente, o cuando existen voluntades políticas absolutamente claras y determinadas en el sentido de la separación que sea. En primer lugar, yo no reconozco ninguna opresión nacional en Cataluña, absolutamente ninguna, y eh, descreo completamente de que haya una voluntad política definida y sobre todo, lo que sí entiendo y que existe es, por supuesto, una parte que quiere la secesión y lo que entiendo es que ha habido una campaña política de parte para conseguir la secesión, con la cual yo, no solamente desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la izquierda y de la emancipación, tal y como yo, la entiendo y entiendo que otros lo puedan entender de otra manera, es decir, entiendo que nosotros no tenemos nada que ver con eso, sino al contrario. Es decir, yo entiendo que fundamentalmente el proceso de creación y de enfrentamiento del nacionalismo en Cataluña no tiene ningún carácter emancipatorio, ni en su discurso, ni en su contenido. Es decir, y es, es producto fundamentalmente del de trabajo eh, nacionalizador, desde el punto de vista del nacionalismo burgués, clásico y tradicional, nacionalismo además de carácter cultural, orgánico que ha venido haciendo los, los nacionalistas que han gobernado en Cataluña desde 1980 y que son una parte sustancial de este eh, bloque independentista. Yo sostengo que lo dividan. Eh, es decir, ahí, ahí introduzco una cuestión, es decir, de la misma manera que Manolo lo ha dicho, que no, no sería capaz de distinguir entre la maldad de unos y de, unos y de otros, pues precisamente por eso. Yo no soy capaz de distinguir entre qué cómo se pueden llegar a alianzas con Tonsemón o con más cuando se pueden y, y no se pueden llegar a alianzas con Rajoy, creo que no se puede llegar a alianzas con ninguno. Esa sería otra una cuestión un poco marginal, pero creo que también hay que decir. Legitimidad. Eh, yo entiendo que no habiendo ningún tipo de, de, de opresión nacional ni ninguna voluntad política eh, de parte claramente definida y que además se expresa en una factura social que yo entiendo que es real, en una división que se ha venido demostrando sistemáticamente, etcétera y que tuvo su mejor reflejo en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, entiendo que la ilegitimidad viene, antes de entrar en la hora del PP, la legitimidad viene, por lo que yo entiendo que ha sido un golpe de Estado basado fundamentalmente en romper con la legitimidad de los principios democráticos y de los principios que marcan el buen funcionamiento normativo democrático, es decir, los procedimientos no de la legalidad, que sí, que también, sino laminar a la oposición, tener un debate cuando se podría haber tenido, evidentemente, con muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, tener un debate en 24 horas, es decir, saltarse y cargarse todos los principios que la, el propio abanamiento de Cataluña tiene, que, la, el propio estatuto, que el propio Estatuto de Cataluña establece, ¿eh? desde el Consejo de Garantías Constitucionales con su respectivo informe, aunque no sea vinculante, etcétera, etcétera. Es decir, laminando los derechos de la oposición a disponer de un debate real con enmiendas, cosa que entiendo que además desde libre sería un elemento fundamental que deberíamos considerar, porque romper ese tipo de procedimientos significa romper con las reglas del juego, pero las reglas del juego las que permiten verdaderamente la democracia, que es romper constantemente las reglas del juego y cambiarlas, es lo que hace nuestro gobierno y lo que hace la derecha habitualmente. En ese sentido, creo que ese golpe de Estado extremadamente serio ha dado lugar, además, a una normativa, la ley de transitoriedad, que, en fin, yo eh, sinceramente os pido que la leáis, es decir, eh, hay un montón de cosas circulando por ahí, pero la propia lectura de la ley de transitoriedad, eh, es decir, nos habla de una propuesta profundamente antidemocrática, que es una constitución, una pseudo-constitución, esperando la futura constitución, si es que llegase, y los planteamientos que hacen, un montón de cosas, la verdad, es decir, pero lo que me parece extremadamente más grave para hablar de golpe, por lo que empleo con todas las de la ley y con todo convencimiento de la palabra golpe, golpe de Estado, es el propio contenido del propio referéndum que convocan. Es decir, ¿cómo se puede convocar un referéndum de estas características, con todo lo que supone y significa, sin establecer y ser absolutamente riguroso y seguirlo la raza tabla, unos mínimos de participación que obviamente deben de ser elevados. ¿Y cómo se pueden a la vez no establecer una mayoría cualificada, sea la que sea, sea la canadiense o sea otra, para, unas, para un referéndum de estas características? Máxime en un contexto de absoluto, de absoluto conflicto. Máxime en un contexto de absoluto conflicto y con una división absolutamente real expresada en la Cámara, expresada en las votaciones, expresada en las elecciones. Por todas esas circunstancias entiendo que la posición de la, de, de, del bloque independentista es una posición ilegítima y es una posición golpista. Sigo. Creo, además, sigo en este bloque, creo que la política que ha seguido inmediatamente después de la convocatoria ha sido una política de intimidación dentro de Cataluña, es decir, para conseguir, para disuadir a una parte de la población, para ocultarla y para conseguir a toda costa un márchamo. ¿Eh? abriendo, consiguiendo, etcétera, Y eso se ha traducido en la presión a quienes no están a favor del referéndum, que tienen todo el derecho del mundo a no estarlo. Y estoy empe em em empezando por los alcaldes que no lo están. Que no lo están. <risa> <risa> todo este conjunto de razones me hacen, eh, eh, con, unidos a los anteriores, me hace considerar, me mantiene en mi consideración de que no me encuentro, no nos encontramos ante ningún... Eh, ninguna convocatoria de derechos, ante ningún pueblo oprimido, ante ninguna voluntad aunque ante ninguna voluntad política claramente definida y expresada a favor de la secesión que venga de antes y me encuentro con un golpe ilegítimo que ha torcido completamente es decir, una convocatoria y un planteamiento y un debate democrático y que está levantándose ante la inmigración y el mismo Gobierno de Madrid Gobierno del Partido Popular Evidentemente creo que aquí nos podemos ahorrar todos el prólogo, es decir, y los primeros capítulos, absolutamente de acuerdo en todo. Y además absolutamente de acuerdo, y mucho más además en que asistimos a un deliberado choque, pero no, del de, más rancio nacionalismo español, que además deliberadamente lo he escrito, lo he, lo he hablado todos, sabéis mi opinión, y además creo que esa la compartimos todos que buscan el choque para, a partir de ahí, para poder ganar unas elecciones, endurecer esto todavía más, lo que sea. Pero exactamente lo mismo es lo que hace el rancio nacionalismo catalán, que son exactamente igual de rancio Entonces, dicho eso, es decir he hecho todo eso exactamente, yo sí creo, tengo que decir, porque es verdad que en este caso el Partido Popular ha sido mucho menos grosero que lo ha sido otras veces, aun yendo a lo que va a lo que va, en otras razones porque probablemente, es decir, el comportamiento de la Generalitat, el comportamiento del los bloques seccionistas, seccionistas, se lo facilita. Pero, dicho eso, entiendo que hay toda una serie de prácticas y de políticas del Partido Popular en esta historia, es decir, que, evidentemente, deben ser señaladas, deben ser criticadas y deben ser denunciadas, exactamente igual que las otras. Por eso, en absoluto, mi planteamiento, ni por, ni por escrito ni de ninguna manera, es equidistante. No tiene ninguna equidistancia, yo tengo una posición perfectamente clara. Pero soy perfectamente consciente, decir, de que lo que yo planteo en relación con el gobierno de Cataluña, lo que yo planteo en relación con el nacionalismo catalán, pues hay mucha gente de aquí o una serie de gente de aquí que estamos aquí que no lo comparte Entonces, bueno, pues, es decir, o sea, que equidistancia ninguna, es decir... Planteo de la mejor manera posible en una propuesta de borrador los puntos que hay que criticar y evidentemente yo lo haría de otra manera, si sí, todos el <tose> mundo conmigo, pero introduzco los puntos que creo que hay que criticar sin más. Y eso es en principio eh, lo que tendría que decir, termino. Eh, ¿Cuál sería mi posición si pudiéramos llegar a un acuerdo o a un consenso? Mi posición sería que evidentemente tenemos que sacar un comunicado. Un comunicado en, desde mi punto de vista que introdujera la crítica al, al gobierno al, y al bloque secesionista. Es decir, ¿no? no sé si eso era posible, es decir, pero creo que hay que sacarlo, y en ese comunicado, evidentemente, hay que llamar, si, no hace, si se hiciera antes del domingo, a que evidentemente es decir, lo que pase en, Catalu en, en Cataluña el domingo, durante el domingo, es algo que en ningún caso debe hacer que ninguna policía intervenga. Sí, incluso siendo absolutamente ilegal, etcétera, etcétera, pues bueno, pues que las, los jueces y tribunales persigan después a quien considere que ha cometido delito. Pero evidentemente ya está hecho lo que está hecho y lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es, estoy completamente de acuerdo con los monstruos de, de escuadra, es hacer intervenciones que rompan con la proporcionalidad, la mesura, etcétera. Y eso, libres también, sí debería de decir. Finmar Vamos a ver, yo voy a dar mi opinión también sobre este tema que es bastante diferente y bastante en desacuerdo con la que está planteando Chuchi, sobre todo en dos aspectos que sí quiero matizar. Primero, yo sí considero que el derecho de autodeterminación es un derecho político de todos los pueblos que quieran ejercerla como tal. El tema es cómo se arroga a un pueblo a conseguir ese derecho, es decir, el considerar que acceder al derecho de autodeterminación, como se ha planteado por, por varias eh, varias gente, diciendo que tiene que haber una opresión colonial, o como el tema de Kosovo, es decir, pues, graves atentados a los derechos humanos, pues es una forma de plantearlo, una serie de organismos lo plantean así, y otra serie de gente lo plantean de otra manera. ¿no? Y yo creo que el, el, el tema aquí, más que... Más que que ese tipo de, de, de opresión nacional o no opresión nacional, es eh, que lo que tenemos que fijarnos son dos cosas. Estamos hablando del derecho de autodeterminación ¿eh? y una variante que en este caso es el derecho de decidir. ¿no? O sea, el derecho de decidir y el derecho de autodeterminación, que no son exactamente lo mismo. Pero lo que se está planteando es, es eso. Es decir, el derecho de autodeterminación y el derecho de, de, de, de, de decidir ¿Cómo debemos de entenderlo en el siglo XXI? Es decir, yo creo que los, los, la, la izquierda no puede plantearse las cuestiones de unas formas mecánicas y clásicas. Y también hay que tener eh, claro que el derecho de decidir, el derecho de autodeterminación no es o no significa la independencia de, de, una, de, una, de, una, de una comunidad que está intentando recoger. Yo creo que eso no es así, como se ha visto en Escocia o como se ha visto en Quebec. No ha significado, la gente ha votado y eso no ha significado la independencia. ¿Eh? Es decir, hay que quitarse un poquito ese miedo que se tiene, porque yo creo que hablar de temas de gente secesionista ¿eh? es, es una palabra gruesa para lo que se está planteando en estos momentos en Cataluña, que es simplemente un día que se plantea votar, un, el derecho a decidir cómo se quiere eh, tener la relación con el Estado. ¿no? Y yo creo que en el siglo XXI tiene que introducirse un elemento distinto de la opresión nacional y es que una mayoría, o que una mayor parte de esa comunidad quiere ejercer ese derecho. O sea, yo creo que el derecho a decidir, o sea, de todo, de alguna manera y además en la misma onda de los nuevos movimientos sociales, como el 15M expresó en este... En, en, en todas las plazas, esto democracia real ya significa que queremos decidir sobre todo lo que nos afecta a nuestras vidas. Es decir, queremos abrir unos procesos constituyentes para plantear y recoger pues, cómo queremos organizarnos en la, comunidad, en, la, en la comunidad. Y evidentemente dentro de ese derecho a decidirlo todo, pues también entra el cómo nos organizamos como Estado para ver cómo tenemos las relaciones con otros Estados. O sea, yo creo que eso es un principio básico, que es el derecho a decidir, y yo creo que de aquí, o sea, de aquí al domingo, libre sí tendría que sacar una, una, una, un comunicado claro en ese sentido, del reconocimiento del pueblo catalán a decidir, a decidir e eh, incluso a la, a la, a la, de, de, como un elemento, o sea, como una variante del derecho de autodeterminación, que tienen derecho a votar. O sea, que tienen derecho a votar. o sea. Es decir, yo creo que ese es un derecho mínimo, básico, político, que se tiene que recoger. Y, por otra parte, el tema de la legitimidad, yo sí me he leído la ley de desconexión, la ley de desconexión no es eso, la ley de desconexión es un tema transitorio, de cómo van a quedar las leyes en Cataluña, ¿Eh? las leyes en Cataluña, desde cuando plantean, pues eso, la desconexión como el Estado es decir, hay un vacío normativo y lo que plantean es, pues bueno, pues cómo van a quedar, es un marco muy básico y eso no significa más que continuar a lo que a lo que iban a llamar a un proceso constituyente la ley de desconexión yo creo que no es más que el mantenimiento de una serie de leyes, yo creo que ahí sí que se puede plantear como elemento y yo a la CUP, sí si le, si le exigiría que hubieran planteado un marco de derechos sociales más importante que no lo han hecho, es decir, la desconexión prácticamente recoge muy poco en ese sentido, pero bueno, en cualquier caso, esa es otra discusión. ¿no? La legitimidad yo creo que no viene de los procedimientos ni viene de las leyes. Yo creo que eso es mentira. La izquierda nunca se puede plantear la cuestión de que la legitimidad de una nación o la legitimidad de un pueblo, o la legitimidad de una lucha, viene de porque te la conceda unos procedimientos o unas leyes. Te lo conceden las luchas, te lo concede la gente. La legitimidad la consigues en la calle y con la gente. La legitimidad del pueblo catalán es cuando está todo el mundo ahora en la calle defendiendo el derecho a que quieren votar. Esa es la legitimidad. La izquierda no puede plantearse, pues faltaría más. No tendríamos ni legitimidad, ni legalidad, ni nunca tendríamos nada. ¿Cómo vamos a plantearnos la legitimidad sobre que tenemos que cumplir no sé qué leyes o no sé qué procedimientos? Vamos, o sea, coño, o sea... Joder, pues entonces, claro, es que, hostias, no tendríamos legitimidad jamás para conseguir nada. ¿De dónde nos viene la legitimidad a nosotros? Nos viene... La legitimidad nos viene de la lucha, de la fuerza, del poder, ante... pues eso. Pues a la leg... ¿De dónde viene la legitimidad de Cataluña? ¿De dónde vienen los catalanes? Si están todos movilizados, si están el 80% en la calle, el Hombre, mira, chuchi, las encuestas dicen que el 80% de la gente quiere votar. ¿Quiere votar? y eso es su legitimidad, y se acabó, y, se, y por cierto, una cuestión cómo ha planteado y cómo se han hecho todas las cosas, podemos estar de acuerdo en que efectivamente el Parlamento catalán se ha saltado no sé cuántas normas, porque se las ha saltado, etcétera, etcétera, pero es que yo creo que el Parlamento catalán está desobedeciendo, así de claro, está desobedeciendo ante una situación que ya no tiraba para ninguna parte, entonces en la desobediencia, pues evidentemente, pues no vas a cumplir la ley, incumples la ley, claro que hay una ilegalidad, claro que, hay, claro que la hay, por supuesto, en todos los. podemos considerar que somos golpistas, somos golpistas nosotros, cuando vamos y nos saltamos todo lo que podemos, no lo somos, claro que no lo somos. Y por cierto, yo creo que te, habría que sacar un comunicado en ese sentido, en el sentido de reconocer al pueblo catalán su derecho a decidir, o sea, que es... Que, que, que. y dos... Bueno, la, la, la, eh, yo creo que en ese seguramente hay menos, hay menos de dificultades reconociendo <coughs> al Estado, vamos, al, al gobierno de Rajoy, la aplicación de un Estado de excepción, de hecho. ¿no? O sea, claro. se han saltado todas las putas leyes. O sea, lo de la democracia, bueno, lo llaman democracia y no lo hay. Se han saltado todas las putas leyes. ¿eh? Todas. O sea, no han respetado ninguna. O sea, y hay dos es, es, es, eh, muy, muy, muy, muy peligrosas el llamamiento a los alcaldes, o sea, el llamamiento a los alcaldes que no habían hecho nada, es la aplicación de un código penal eh, eh, por adelantado, es decir, el previo, y, y luego, por ejemplo, todo el tema de, de, de, de, de, la, de la ocupación por la Guardia Civil en Cataluña, y la toma de los mozos de escuadra, es que no tomaron la encharcha, como dicen por ahí, no tomaron la encharcha con el tema de, con el tema de ETA, y lo están tomando con el tema de las urnas, o sea, eso es la aplicación de un estado de excepción de hecho. Sí, sí. Bueno, yo sabéis que no suelo intervenir mucho, pero de esto me lo he pensado un poco y también por lo que he leído los correos, mmm, en aras un poco de pues, poder llegar a un acuerdo, yo creo que en cuestiones un poco más teóricas creo que no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que lo que hay que centrarse en la, es en la reflexión de estos últimos días. Bueno, en cuanto a la opresión nacional, yo no entro en teorías, ¿eh? Eh, opresión Nacional en Cataluña Actualmente puede no haberla, no lo sé Históricamente son, es un pueblo que en fin, no se necesita en la, en la guerra civil y demás La cuestión es que hay un problema desde de 2006, que decía Manolo Que um, o sea, podrá haber sido aumentado, que lo sabrá, lo sabrá mucho Martín, por Cuyol, por sus problemas eh, y, y demás, pero hay un problema en la calle y hay una mayoría de población, todos conocemos catalanes eh, de todos los tipos, eh, un problema eh, que hay que resolver. Y el Estado español, yo creo que estuvo de una manera y otra, de una forma casi eh, suicida, eh, vamos suicida no, pero vamos sin sentido, Um, eh, no dando ninguna respuesta. Llegamos a este momento en que efectivamente a mí me pareció, también el, la situación del Parlamento de Cataluña, me pareció bastante antidemocrático. Eso también eh, es cierto. Ahora después se, se avanzan la, las circunstancias como avanzan, y entonces eh, con esta situación de que está prácticamente ocupada por la Guardia Civil, por la Policía Nacional y por los Mossos de Escuadra, que no se sabe que, hace, que ni siquiera les han permitido que la coordinación de, de todas esas fuerzas sea coordinada, sino que tiene que ser por alguien del Estado español, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es casi... Bueno, pues eh, este de Domenech decía que era una situación de guerra eh, prácticamente. O sea, con la gente eh, allí en el Piolín este, concentrada, que se lo llevo para acá. O sea, eh, estamos desprotegidos en el resto del del Estado, o sea, aquí no vamos a decir si viene alguien de la izquierda, pero pueden dar por la provincia de Cáceres y a lo mejor no pasa nada, porque no hay, o sea, es un poco tremendo. Entonces yo creo que tendríamos que centrarnos en la cuestión represiva, que yo desde luego, cada día que pasa, me, me parece tremendo. Y después, o sea, que no, no doy crédito a lo que está pasando. Eh, entonces a eso yo creo que la Asamblea esta contra la represión tiene que, tiene que responder y sobre todo es que con este eh, en cuanto a lo del derecho a decidir yo tampoco sé si hay un derecho a decidir la derecho de autodeterminación no lo sé si eso en, en situaciones coloniales hay algunas en el mundo pero efectivamente en el siglo XXI a lo mejor hay que el derecho a decidir planteárselo de otra manera y ahora es o sea, se está planteando en la calle, y yo creo que es mucha gente, no sé si el 80% o no, que quieren decidir. Y que efectivamente no quieren, mucho, muchos de ellos, separarse de España, pero quieren decidir. Porque eso está clarísimo. O sea, es que es... Mm, eh, si no se ve, es que se está ciego. Eh, entonces, eh, mm, si este referéndum hubiese sido pactado, que es lo que dice Podemos y todo lo demás, eh, mmm, si ese referéndum hubiese sido pactado y si se hubiese celebrado hace seis meses, habría sabido que no, pero eh, con estas circunstancias, que al final va a haberlo, referéndum cuando sea, a lo mejor dentro de un año, sale que sí, claro que sale que sí. O sea, esto es este, estar echando leña al fuego de una manera eh, tremenda. Y yo simplemente creo que en aspectos que lo habéis tratado, más teóricos y que es de sin el recomunicado sacar el derecho a decidir o no, creo que me parece que no nos vamos a poner de acuerdo, pero en la cuestión represiva igual sí. Me parece a mí. Sí. Insistiendo lo que dices tú, lo que me parece clarísimo es que la situación en la que estamos, y sin meternos en los derechos de autodeterminación y nada de esto. La situación en la que estamos se debe a una estrategia política determinada. La estrategia política del PP de fomentar este choque de trenes para reactivarse el PSOE, unir a todos los españoles frente al PP, que Ciudadanos desaparezca porque ya está el PP, incluso romper al PSOE de nuevo y que lo lleva practicando desde que eh, puso denunció la inconstitucionalidad del, est del, esta del estatuto. Porque realmente acordaros que hace 10 años ya organizaron una... Una, eh, eh, no comprar los productos catalanes. Es decir, ¿y, ¿y con qué objetivo era en aquel momento? Simplemente con hundir al SOE porque era lo que pasaba con los separatistas. Y no creo que en el año 2006, ni en 2008, ni 2010 hubiera ganado nunca un, un referéndum separatista. Es decir, que la situación en la que estamos obedece a una estrategia del PP de autoafirmarse a corto plazo, coger las elecciones más a favor. Eh, dejar de lado Ciudadanos porque sobra, romper al, al PSOE o impedir que el SOE parte con Podemos porque resulta que estos están de acuerdo en que haya algún tipo, algún tipo, que es lo que se podría discutir. Es que realmente no se puede organizar algún tipo de, de referéndum, no, o llámalo como lo quieras, o de consulta en el que en Cantaluña tengan algo que decir sobre cómo quieren que sean sus relaciones con el Estado. Autonomía, más autonomía, federal, independencia, como estamos. Que la estrategia política de, del gobierno haya sido exactamente el mismo choque de trenes para ponerse en la cresta de la ola de sus propios recortes y acabar con. Y, y disimular sus propios casos de corrupción, por supuesto. Pero en esa estrategia lo que nosotros denunciamos es el incumplimiento de las leyes del gobierno. Y la idea de que lo que ha hecho el gobierno que, es de, el gobierno, que es desobedecer, si no sería posible, desde un planteamiento, algún tipo de consulta, de pacto, en el que la gente pueda expresar qué tipo de relación quiere con el Estado. Nos dejamos del de derecho de autodeterminación y cosas de estas, porque nos llevaría muchísimo. ¿Será posible eh, eh, que se pueda estudiar.? un pacto en el que quepa una forma de consulta de cuál es la forma de relación de unos con otros, que incluya todos eso ya lo decía el Pérez Rollo ¿no? Pues hacemos un cambio de la Constitución y se vota en toda España. Dentro de esa Constitución, pues sale que con Cataluña, con el País Vasco con quien sea, eh, habrá un tipo de relaciones que se establecerá de otra manera. Entonces, negarnos a la estrategia suya sería denunciar la represión fundamentalmente. Y avanzar en la posibilidad de reconocer la existencia de un pacto que quiere la mayoría de la gente. No creo? Sí, a ver. Eh, según lo bueno, igual a mí me faltan algunos conocen, grandes desconocimientos teóricos, pero bueno. Eh, yo veo eh, que desde Libres, eh, en principio, lo primero, la la denuncia de, de toda esta falta de libertades, esta re represión, es lo primero que hay que hacer y es por lo que, por lo que nos hemos juntado también, entre otras cosas, entonces ahí, y ahí lo tenemos muy claro lo que no puede ser es lo que está pasando, lo que no puede ser es que se corte eh, el derecho a reunirse a hablar de lo que sea, a manifestar lo que sea, en el local de lo que sea, todo esto, esto es inadmisible eh, a partir de ahí, eh, y al hilo de lo que se está diciendo, a partir de ahí eh, las posturas de los dos gobiernos eh, son posturas interesadas para ellos, no son posturas interesadas para la mayoría del pueblo tanto eh, si has nacido en, en Barcelona como si has nacido en Sevilla Entonces eh, hay una necesidad, o sea, igual lo que, lo que pase el domingo o lo que no pase va a ser un mal sueño porque el día 2 va a haber que seguir y, y evidentemente hay una necesidad de tener una nueva constitución. Nos hicieron tragar con una monarquía porque la, la Constitución del 78 eh, estuvo vigilada por el ejército y si nos llegamos a mover ahí, además no se dio opción, se, tuvimos que aceptar todo el paquete la democracia, las nuevas leyes y la monarquía de los borbones, todo junto, y además todo amparado por el ejército y el ejército de Franco porque ahí estaba el ejército franquista, entonces evidentemente es necesaria, por eso m, to, habría que e insistir mucho y provocar mucho en que hay que buscar una nueva constitución o hay que renovar la constitución y sobre todo en el tema de, de la forma de Estado Por ahí hay, hay otro tema que lo tenemos fácil, o sea, denuncia de, de, de, de toda la represión necesidad de una, de una nueva constitución y necesidad de que nos replanteemos si queremos eh, eh, Borbones o si queremos una república eso está eh, pero en todos, los, en todos los puntos del estado, eso es una cuestión bien a partir de ahí parece, eh, en mi ignorancia parece bastante evidente que, eh, eh, lo, que eh, lo que se llegue a votar el domingo y lo que llegue a salir no, no se dan las, las condiciones por muchos razones no se dan las condiciones para que eso sea algo vinculante a no sé qué cosa perfecto el derecho a votar, perfecto el derecho a expresarse se expresa y luego hay que masticar los resultados y eso es algo que habrá que hacer también pues a lo largo de, del tiempo siguiente y provocar, pues lo que tú decías, provocar que haya un, un replanteamiento de la situación y cómo no por, eh, pidiendo, la, pidiendo la, la opinión a las personas al, al pueblo y luego una cosa que igual es bastante utópica pero que, que, puede, que pudiéramos hablar más de los derechos de, de autodeterminación o de lo que sea de todo que sea no no del pueblo o sea de Hablar más con, desde eh, un concepto de, de izquierda, más de, de personas de clase oprimida y clase dirigente y no hablar del pueblo catalán, del pueblo vasco o del pueblo madrileño. ¡Qué mierda! Somos todos el mismo pueblo. desde desde una postura yo creo humana somos todos del mismo pueblo y si decimos eh, siempre nadie es ilegal y nadie escoge eh, dónde, ha, dónde ha nacido a mí la liberación del pueblo catalán o la liberación del pueblo vasco o del pueblo cántabro me la trae floja a mí de lo que se trata es la liberación de todas las personas oprimidas y de todas las personas oprimidas además por un sistema económico, social, económico muy injusto que se llama capitalismo entonces, si pudiéramos también ahí seguir aportando es una utopía, es una lucha dificilísima, es una lucha desigual, pero ir aportando el, el criterio que no tenemos que entrar en las trampas de hablar de de, de, las de cierto tipo de leyes, lo que decía Mar, está claro que a haber leyes legitimidad. nosotros te, Hay muchísimas leyes que, que no las acatamos y si las acatamos es porque no nos quedan más cojones y en cuanto podemos nos las saltamos y no por eso es, vamos a, a pensar que estamos haciendo mal. Bueno, más o menos pinceladas... Ahí está. Martín. Ahí está, ¿sí? sí, bueno, yo quería decir que yo creo que nos tenemos que centrar en el tema de, de todo lo que está pasando en cuanto ha habido el golpe este, de tenis, no el choque de tenis, eh, eh, la política que llevan los dos gobiernos durante estos dos años es una locura. Pero centrarnos en, los, en, la, eh, en todo lo que ha pasado en las, las caídas de las web los, las entradas en imprentas, en negocios de, de familias, que se han venido envueltas por un lío político y han detenido y han requisado cosas. O sea, no entiendo, eh, eh, entiendo todo ese problema que hay alrededor y que no nos vamos a poner de acuerdo quizás, pero hay que eh, defender los derechos de toda esta gente. Entonces yo creo que hay que hacer un comunicado basándonos por ahí, no nada más lo que yo pienso. Martín. Siempre es complicado porque los argumentos los tenemos. Eh, yo tendría pues, que decir que el derecho a decidir no está reconocido en ningún sitio. Es un es, uso, es, es eh, partido del, del nacionalismo vasco y ha sido importado por el nacionalismo catalán. Pero bueno, eh, no, no es ese mi tema. Quizá señalaría tres puntos en relación a, a lo que ha dicho Mar, un poco cuando contraste, eh, con relación al, al apoyo transversal bueno, yo creo que todos hemos visto porque ese, en la perspectiva de lo que estamos aquí no es una variable insignificante eh, la correlación que hay entre el apoyo a la, a la independencia o al derecho a decidir que a veces se utiliza eh, interesadamente y a veces pues no, eh, la correlación que hay entre esto y el nivel de renta ¿no? eh, quien vota como votan en Salubat y como votan en Santa Coloma. Yo creo que eso no es una cuestión insignificante. En segundo lugar, cualquiera que hayáis recorrido Barcelona es un, es un experimento sencillo. Vais por los barrios de las clases medias y ahí es donde están las esteladas. Vais por los barrios populares y no hay esteladas y no hay banderas españolas tampoco. Es decir, la clase obrera está sin representación, es decir, eh, no tienen voz, les hemos quitado eso. Yo este elemento quiero ponerlo ahí. En tercer lugar me Hombre produce... los activadores, sí. los bomberos... Vale, vale, vale. Vale, sí. no en ver, tercer no. lugar me produce... Eh, voy rápido porque también tendría que hablar de, de, de cómo está organizada ANC y las jerarquías, que, pero en fin, ¿no? La tercera cosa a mí me produce mucho susto el tema de la identidad. Eh, estoy de acuerdo con Pedro que no sacamos nada del asunto de la identidad y ni ninguna vez ha resuelto o su sea, identidad lo que nos hace es poner fronteras. Y si hablamos de identidad y de reconocimiento de la personalidad del pueblo catalán, pues yo preguntaría qué pasa con el pueblo catalán del norte de los Pirineos. Si el pueblo catalán del norte de los Pirineos está menos reprimido, si tiene más autonomía, si tiene más soberanía. Y traigo solo aquí una anécdota. ¿Ah? Seguramente lo conocéis porque a veces los detalles pequeños dicen: Este es el periódico de Perpignan, se llama La Depanda Catalán. La Depanda Catalán está en francés completamente. A lo mejor es una, a lo mejor no tiene sentido pero como hablamos de reconocer las reivindicaciones de los pueblos, a mí me parece muy bien que se reconozca y que se defienda el catalán y que, y que todo el mundo hable catalán en Cataluña es decir, si hablamos de la opresión y del no reconocimiento de la identidad vamos a atender un poco a este tipo de cuestiones ¿no? en este periódico hay media página sobre la cuestión de la carrera, ¿eh? sobre la cuestión del reglamento catalán esta, esta media página que es el periódico es de anteayer, quiero decir bueno, pero yo no quería hablar de eso y no quería hablar de eso, ¿sabéis por qué? porque yo creo que en este momento eh, el discutir de si es peor el alquitrán que la nicotina me parece una cuestión secundaria notáis que estoy muy molesto al hablar ¿por qué me parece una cuestión secundaria? porque lo que yo percibo es que hay un concurso de fumadores en una gasolinera y se está convocando a más fumadores en la gasolinera entonces a mí lo que me preocupa es que salte la gasolinera no que a alguien le caiga la nicotina o le caiga el alquitrán y yo lo que diría, libres estamos contra la represión pero... Quiero decir, eso es una postura reactiva. Ahora estamos en condiciones de adoptar una postura proactiva. Yo creo que lo que tendríamos que hacer en primer lugar es llamar a la responsabilidad de todo el mundo, de nuestras organizaciones sociales, de aquellos, para desescalar el asunto. Y ver la manera, lo habéis dicho, de reconducir para que las opiniones y las sensibilidades puedan expresarse. Pero ahora mismo lo que es imperativo es que la gente se retire de la gasolina. Yo no quiero tener razón contra Mar y contra con derecho de autorización. Yo lo que quiero es que no pase nada el domingo, porque puede pasar. Porque está, quiero decir, está llegando, estamos creando todas las oportunidades, está llegando gente de todos los sitios. Unos guardias así y otros así, que vendrán no sé quién, los guerrilleros de no sé dónde, los otros de, de, del norte de Italia. Quiero decir, el, el, el tener una calle con, con estos elementos es una bomba de relojería. A mí me estremece eso. Y yo, si hoy puedo pedir algo, es que dediquemos el 90% de nuestro comunicado a decir, vamos a parar esto porque nos importa, y luego hablamos de todo lo demás. Y vemos si le corresponden del 10% restante a, a Rajoy en no sé cuántos, obviamente yo no tengo que defender a Rajoy, pero a mí me parece que como sociedad civil, y si no sentimos que esto es una cosa ajena, ni una cosa exótica, como pueden verlo algunos, corresponsales extranjeros, ¿no? Es decir, como venían los románticos, dicen, mira, estos españoles de cuando en cuando hacen cosas raras. ¿no? Entonces ahora fíjate lo que se les, les ha ocurrido, porque no perdemos de vista por la percepción extranjera, esto es un asunto español. ¿no? La cuestión. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Y yo, si tengo que insistir en algo, es en hacer un llamamiento ahora mismo a enfriar todo esto lo demás me tiene sin cuidado quien tiene más razón sobre Me dejas un segundo nieves. por una información, una información. Comisiones de UGT han, están llamando, está llamando a que tres. se vota. La CGT está convocando una no huelga general bueno, vale, para vale, el día 3. No, no, o no, sea que la no, clase obrera, vale, vale, la ya clase ya está obrera está, está ahí. ahí. Eh, nieves. Sí, yo me aparto de este miedo que tiene Martín de pueda pasar este domingo porque yo veo una, unos ciudadanos desarmados completamente, no tienen nada para tirar, nada. Los que vienen con porras y con historias son los de, vamos a llamarlos de fuera, si no es muy impertinente. ¿eh? Los de allí no tienen nada, ni la CUP tampoco tiene nada, nadie tiene nada para pa tirar. Entonces si vienen a tirar algo y a, y a crear violencia son los de fuera. Yo creo en Simplificando un poquito la cosa, que si suprimimos el derecho a desobedecer, no el derecho, la voluntad de desobedecer de la gente, como nosotros, como activistas, estamos pensando en desobediencia para activar bastantes cosas, puesto que esto estaba totalmente estancado a favor del centro, a favor de estos, pues la verdad... Eh, nos quedamos un poquitín cojos. Yo creo que es una performance de desobediencia pacífica y ciudadana frente a unos eh, militarizados centristas que se lo toman en serio y van a entrar a porrazos. Creo que, que, que sería un despropósito, pero de una parte, ¿eh? de una parte. Creo que las ideas, aunque sean descabelladas, aunque luego no puedan ponerse en un papel de independencia porque no son todo lo claras que han sido no se pueden disolver a porrazos y tal, creo que no. Eso para mí es lo más elemental de la lucha activista, ¿eh? sin entrar en grandes cosas. No creo que se quede, si es cierto a mí, me, que la, la, los trabajadores, sin, fuera de todo esto, porque creo que pueden haber hecho una contra No sé, creo que la gente, los activistas se les notan más porque son los que dicen pero yo creo que los otros no están amordazados, ¿eh? en absoluto. No lo sé. Creo que en eh, defensa de libertad es contra el estancamiento, contra la... la, la es que están desde Madrid y no van a hacer nada. Es una performance para dinamizar algo. No dinamitar. dinamizar. Bueno, eso lo ¿Alguien más por ahí? Sí, yo. <ríe> y, y, y, y... Quería opinar un poco sobre el tema de la... Del, del derecho a de la autodeterminación, que creo que me parece que yo creí que era, que era un tema ya que la izquierda pasaba ya un poco la historia del, del movimiento, ¿no? Que tengamos que ahora posicionarnos con ese tema, de alguna manera, eh, por, por el cambalache que se está montando allí en, en Cataluña, y que digamos que. Cuando en los últimos movimientos no ha estado para nada planteado el, el tema de la autodeterminación, o como queráis llamarlo, la de decidir, y demás, lo que la autodeterminación, ahora mismo nos están forzando a que un colectivo como este de repente se, pues, se posicione sobre este tema. No entiendo por qué vamos a tener que tomar posición cuando viendo eh, desde el punto de vista teórico, como habéis dicho, de análisis histórico tal, el lío que nos puede, que nos puede generar esto. ¿no? Yo creo que no es un tema y he visto algunas, algunas posiciones que parece ser, que, que la insubmisión es posible, como si estuviéramos en un, en un momento casi prerrevolucionario, ¿no? Ha habido algunas arengas de aquí, que me parece que hay una situación prerrevolucionaria casi, ¿no? De desobediencia total y de plantear una especie de. No, no, he entendido ahí hace un poco, pero bueno, sería un momento que nos tenemos que autodeterminar a todo el rato. ¿no? Y, y creo que en ese sentido ha habido algunas intervenciones que me parecen más razonables. Pepe este ha planteado las cuestiones que, que debíamos de centrarnos, creo si vamos a llegar a un acuerdo. ¿no? El tema de denuncia de la represión que se está haciendo por parte del gobierno, ¿no? eh, todo lo que sea ir contra las libertades y la, la, la expresión de, de la gente y demás. Y, y, y, y en ese sentido... Abrir, abrir una línea luego de que sea posible una consulta abierta y, y demás. Por ahí debíamos, de, y no sé si el tema también de enfriar un poco la situación, yo creo que no sería, no, no estaría más, llamar un poco a la cordura y a que, a que se abran vías de, de hablar, de hablar sobre este tema. ¿eh? Entonces por ahí, yo desde luego creo que por el tema de autodeterminación quizás no vamos a llegar seguramente a ningún acuerdo, para que, posicionamiento demasiado que no sé por qué tenemos que tomar ahora esa, esa determinación me parece que proceda sí. ahora, me, ahora me toca a mí No, es muy pequeño Ya, bueno Bueno, yo creo que por, por lo que se ha ido diciendo no, no volvamos sobre el tema de la autodeterminación, la autodeterminación fue algo que, que planteé yo al principio y lo planteé simplemente para eh, ...señalar que hay legitimidad en lo que se ha producido, en lo que se está produciendo en Cataluña... ...hay legitimidad, que sí, esto es posible. Se ha hablado de que no hay opresión, no es verdad, o por lo menos no es verdad desde su punto de vista. Es decir, cuando un Estado te niega la posibilidad del reconocimiento de ser nación... ...y te niega la posibilidad de elegir la forma en que te relacionas con el Estado... ...eso se llama opresión, eso se llama limitación de libertades y se llama opresión... Otra cosa es que la opresión sea esclavista, claro, y sea colonial, otro, otro tipo de cuestiones. Pero eso eh, yo creo que eh, tiene que estar claro. En todo caso estoy de acuerdo, para que no insistamos sobre ello y no volvamos un poco sobre el asunto, estoy de acuerdo en que no se utilice ni siquiera ese término. Estoy de acuerdo en que, en que, en que se trabaje ese término, pero de alguna manera... Tenemos que condenar la represión que se está llevando desde el Estado español y la represión que se está llevando desde el Estado español es porque se está impidiendo que los catalanes se expresen, es decir, que los catalanes vayan a, a un referéndum. Y eso es así y eso no lo podemos obviar, eso eh, no, no lo llaméis autodeterminación, pero eso no lo podemos obviar porque si obviamos eso no se entiende nada de lo demás, Por qué estamos eh, planteando... Eh, que el Estado está reprimiéndoles. ¿Está reprimiendo porque sí, porque es malo de por sí, o está reprimiéndoles por una razón concreta? Y esa razón es esa. No queda otra cuestión. Habéis estado planteando, yo creo que en, algunos, en algunas intervenciones, cosas que a mí me parecen estupendas. Es decir, eh, lo, que, lo que planteaba, por ejemplo, Pepe, de que bueno, que podríamos plantear el hecho de que si existiese otra relación o que se llegase a un tipo de, de negociación con otras... Es que eh, yo creo que nosotros, como tal, libres como tal, no tiene capacidad para plantear esa cosa. Es decir, nosotros nos podremos oponer a lo que se está haciendo, pero eh, eh, hacer un desiderato de lo que queremos que se haga pues me parece que no es, eh, no, no procede, no también lo planteaba Pedro eh, anteriormente, es decir, eso no es lo que existe, lo que existe es lo que existe, lo que existe es esto, y ante esto nos tenemos que pronunciar, no eh, hacer estrategia política de esto, ¿no? no hacer análisis de si las clases trabajadoras entran en esta cuestión, no, nosotros vemos que, como decía Isabel antes, que en Cataluña en este momento hay un clamor, y eso lo estamos viendo, y es un clamor, como decía antes, de todos los sectores. Y lo decía Amar, interrumpiendo un poco, pero es verdad. Eso de que la clase obrera no participa en este clamor es mentira. Es mentira. Las, los sindicatos, todos los sindicatos se han pronunciado sobre esto y además amenazan con una huelga general el día 3 de octubre si no se permite el referéndum. Es decir, están ahí, están en primera fila. O sea, no es cierto que sea la pequeña burguesía solamente quien esté planteando esto. O sea, son datos que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre? Yo creo que este problema ha venido, se ha instalado, no, evidentemente no va a haber referéndum, pero este problema ha venido, se ha instalado y el 2 de octubre este problema va a seguir ahí, en la calle. Este problema tiene fondo, por eso tenemos que tomar una decisión, porque vamos a encontrarnos eh, con esto cada día ya, a partir de ahora, va a ser una actitud de este Estado español que vamos a tener que estar respondiendo. Claro, si no tenemos las cosas claras, mal vamos a poder responder en este, en este sentido, ¿no? Yo eh, seguiría insistiendo un poco en que centremos las intervenciones en contenido del, eh, del comunicado, porque si no nos salimos de aquí, o podemos evitar deliberaciones teóricas sobre la autodeterminación, si queréis, o sobre otro tipo de aspectos, pero eh, vamos a tratar de centrarnos sobre la, lo que está pasando. ¿no? Hay una negativa a que se eh, pronuncie, a que se vote el día 1 de octubre y esa negativa se está llevando a cabo con una serie de medidas absolutamente desproporcionadas, absolutamente represoras y eso es lo que tenemos que manifestar de alguna manera. Por tanto, tenemos que reconocer, y eso es, y sigo insistiendo, tenemos que reconocer que hay legitimidad para que esa gente votase, porque si no, pues, estaría bien ¿no? Que, que, que hubiese toda la represión que hubiese. Yo en el, en el llamamiento a la calma que es, eh, me parece estupendo, o sea, intentar que no haya daños o que haya los mayores daños posibles. Ahora sí creo que en el llamamiento a la calma tendríamos que ser valientes y, y hacer un llamamiento a la calma diciendo dejemos dejarles votar. O sea, la calma tiene que pasar porque el domingo se pueda votar como, como sea, como malamente puedan, porque porque la historia sí, tiene y, sentido, y luego ya no luego es que una cosa es una cosa es que, que se hable, que se opine, que se vote y luego habría muchísimo que discutir el valor el valor de esa votación en qué situación se produce, eh, con qué números y con qué porcentajes y con qué muchísimas cosas. Provocar provocar un bueno, el enfrentamiento, de todas maneras no nos van a hacer caso, el enfrentamiento ya está. Ya está montado. Denunciar la estrategia de los sí, no es. Denunciar que la represión, que aplicar el artículo 155 sí, sí, por sí, la sí. puerta de atrás y reconocerlo. Sí, sí, ahí estamos que de acuerdo. Que es que es excepción, eso es pero que obedece a una estrategia. O sea, sí, que la represión no sí. es la estrategia que, que a, eh, a corto plazo para obtener beneficio. Sí. Entonces... Lo de considerar lo del el referéndum del domingo como válido es, es ridículo que no lo va a ser en ningún caso ya. haga Haya lo que haya, no sepa, no pasaría de ser un día de movilización. Más, menor, pues, que puede dar lugar a una santísima bronca, eso por supuesto. Si hay algún muerto o si pasa lo que, lo que sea. pues Pero que, lo que, es. que yo estaba diciendo antes no era solamente para hablar de eso, sino que si tú denuncias la estrategia del PP, que es la de la represión, pero con fines espurios no solamente sí. la unidad de españa mm. lo que tiene que dar una salida es que está, eso está hecho en lugar, de, en lugar de buscar algún tipo de alternativa que, que permita realizar solución, ¿no? ¿Sí? llegar a un acuerdo a un pacto o que se, se escuche a la gente sí. o sea, que la estrategia que se ha elegido es otra es lo que tú estás denunciando sí, sí. y que a ver, esa es la estrategia elegida sí. pues no <coughs> Voy a intentar um, centrarme en, en, diciendo lógicamente el, las matizaciones que creo que tengo que hacer, pero voy a intentar centrar, menos lo voy a intentar, en, en lo que sería un texto. ¿no? Obviamente parto del texto que, que, que distribuí, que presenté, porque sinceramente también, aunque es mi opinión y vale lo, lo que vale, al resto le puede parecer que no que sí puede recoger, creo que sí recoge, eh, bueno, pues hay varios matices que algunos y algunas de vosotros habéis planteado. En primer lugar, en relación con, con la independencia de lo que se piense. Yo entiendo que la, la convocatoria no es legítima, es decir, que el, el, el acto de, del domingo es un acto antidemocrático, es decir, porque una propuesta hecha de esa manera y sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de descenso, etcétera, sin ninguna mayoría cualificada es una auténtica trampa y entiendo que de la misma manera que el Partido Popular busca lo que busca, de la misma manera que esa Convocatoria busca el conflicto de derechos de detención el bloque independiente pero claro, yo entiendo que la cuestión no es así entonces eh, empezando por el final en relación con, con la cuestión de la escalada y la llamada a un diálogo para abordar el asunto, ¿no? Leo lo que, como finalizaba el, el último párrafo que, de lo que mandé. Libres exige a los gobiernos catalán y central el cese de la escalada que están protagonizando, abriendo paso a un diálogo serio que permita abordar la crisis abierta en Cataluña de manera negociada, de manera que respete los principios y normas democráticas. Libres exige al gobierno catalán que garantice los derechos y la seguridad de los contrarios a la convocatoria, señaladamente la de los cargos públicos que se niegan a participar en la misma. Libres exige al gobierno central el cese de toda medida que pueda restringir o sancionar el ejercicio por la ciudadanía de Cataluña de los derechos democráticos fundamentales. Eso en cuanto, evidentemente, están los, está los párrafos anteriores en los que eh, entiendo que habrá un acuerdo más que razonable en el párrafo el que eh, se imputa al gobierno central, no lo voy a leer, pero claro, evidentemente, hay una imputación a lo que ha hecho la Generalitat, sin entrar ni en autodeterminación. El gobierno catalán ha puesto en marcha una convocatoria unilateral de referéndum de autodeterminación, violando las normas y procedimientos parlamentarios, ignorando las advertencias de los servicios políticos del propio Parlamento catalán y laminando los derechos y la capacidad de intervención de la minoría parlamentaria, pues, el a puesta en diferencia. estar justificando lo no, es que no.? Un momento, un, un momento, no, vamos a, que, un momento, a ver, un momento ver, el que, que además. Simplemente, a ver, no, no, no, no, no, es decir, decir? Eh, estoy leyendo cosas que han pasado, y que no creo que nadie discute, incluso las habéis reconocido varios de vosotros, aunque se hayan podido parecer bien o menos bien, y la, la frase final que. No lo dije antes, pues me parece fundamental laminando los derechos y la capacidad de intervención de la minoría parlamentaria opuesta al referéndum y los proyectos para aprobarlo, cosa que se hizo. La convocatoria carece a la vez de requisitos fundamentales para garantizar su legitimidad democrática, entre los que hay que destacar la existencia de unos mínimos de participación y de un porcentaje de resultados favorables a la sesión que pudiesen indicar con claridad la existencia de una mayoría social claramente favorable sí, sí, a una medida. Lo, lo hemos leído. Vale, mucho. bueno, es que hay quiero un... decir. Son las, las... Bien. Entonces. Eh, lo digo sin término, lo digo simplemente por lo que ha salido aquí, es decir, si queremos por un lado hacer una llamada eh, a la calma, en el buen sentido del término, no en el sentido de la calma de los sedentarios pero sí a la, al, de, al, al desescalar, bueno, yo creo que tendría que ir por ahí, pero a la vez, es decir, en esa llamada al, al, al desescalar habrá que indicar que hay que llamar a respetar los, los, los derechos democráticos en un sentido. La cuestión está, si se considera que todo lo que, o sea, que no hay que decir absolutamente nada de lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat, entiendo que la cosa queda absolutamente falseada. Es decir, desde el punto de vista de él es tal como yo lo entiendo. Yo creo que no. Eh, que había... creo que no. Y, eh, y, y bueno, y termino. En ese sentido, entiendo que eso tendría que estar a faltar, porque además, sí, también con toda sinceridad, yo considero que aunque estamos en una situación muy grave, en este momento no hay ningún estado es de excepción en Cataluña. Hay, hay manifestaciones constantemente es decir y las intervenciones policiales que ha habido han estado dirigidas por los jueces ¿eh? no, por los y fiscales. sinceramente no, no, y por los policiales no, y por fiscales. los jueces no, y un no, no, mando de la guardia eh, civil sí, y es un de, de los pero si no lo discuto es decir sí, pero, pero, no no discuto, pero pero no lo se discuto se pero se pero entiendo lo vamos a ver no no no aplicado el no, no voy a discutir no no no quiero decir no, que, o sea, podríamos discutir de esto de una manera que, si queréis, con más rigor, y puede que sea necesario, con una mesa, preparándonos lo cada uno y interviniendo. Creo que pudiera ser lo mejor. En relación con el comunicado, es decir, yo entiendo que el comunicado tiene que, que hablar, obviamente, de una serie de cosas. Yo creo que la, el, el, el que yo he planteado, que enfrente es un modelo, ¿no? pero que creo que es claro en, en la imputación al gobierno del Partido Popular de lo que está haciendo, me parece a mí. Francamente, no hay nada equidistante, faltaría más. ¿eh? Pero evidentemente, evidentemente, hay una imputación al gobierno que ganará. Darío. Sí, a ver si lo puedo decir muy brevemente. Vamos a ver, yo creo, creo lo primero que excede este de, del cometido de libres centrarnos en el tema de independentismo, de... de de derecho, de libre determinación, de si no, y también creo que debemos centrarnos en temas más concretos sobre todo, y que sobre todo en el gobierno, en nuestro gobierno, porque este gobierno es el que hemos votado nosotros, y por lo tanto, nosotros no, pero los, la sociedad, y por lo tanto está actuando en nuestro nombre. Y creo que hay que decir muy claro cosas concretas que en nuestro nombre no se pueden tolerar y no se pueden hacer. Lo que no se puede hacer, en primer lugar, es el uso totalmente abusivo del Ministerio Fiscal, como si fuera una policía del gobierno. Lo que no se puede hacer es que el Ministerio Fiscal esté abri abriendo diligencias de investigación sin contar en absoluto con los jueces. Porque el Ministerio Público lo que tiene que hacer, si tiene el conocimiento de un delito, no de la posible comisión de un delito, de la comisión de un delito lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Y la autoridad judicial ya verá si abre diligencias, si no las abre, y en su caso si llama a declarar a alguien o no. No se está haciendo. Los jueces, fuera de juego totalmente. Está actuando la, la Fiscalía como un mandado ya sin careta del gobierno lo que no hay derecho tampoco puede ser, es cómo se están turnando los, los asuntos y a qué jueces les están cayendo, porque ahora el proceso le ha caído al juez de los titineteros, que ya sabemos que era un, eh, un policía nacional franquista que luego ha prosperado mucho en la judicatura y que ha hecho maravillas como esta ¿Eh? y va a ser el encargado por turno, casualmente ¿Sí? lo que no se puede hacer es saltarse la ley totalmente y que sea un coronel de la Guardia Civil totalmente ligado al fascismo. Su padre, dirigente de Fuerza Nueva de Murcia. Su hermano, tal, él, ¿Y imputado vos? por torturas. Este señor es el que va a centralizar todo. ¿Mm? Y se saltan, pues la legalidad, tanto que que la prometen, y que dicen que hay que cumplirla, pues saltándose, ...el Estatuto de Autonomía de Cataluña... ...que dice que es otra entidad... ...la que tiene que coordinar todo esto... Entonces, ...eso es una, es una provocación... ...lo que nos afecta a nosotros... ...como libres por ejemplo... ...es que a los que van a participar en las mesas... ...oye que un diario, ...cuidado que se juegan una multa de 600.000 euros... ...eso no suena lo ¿no? de los 600.000 euros... ...porque ¿dónde viene? En ¿La ley Mordaza? ¿Qué les van a aplicar? ¿La ley Mordaza? ¿Cómo les van a aplicar una multa de 600.000 euros?... Yo creo que tenemos que concretar en estas cosas, el hecho absoluto, absolutamente abusivo y autoritario que está haciendo nuestro gobierno, en nuestro nombre, en auténtica represión. Y Creo que es eso, independientemente de que en el fondo sea la lucha por la independencia o cualquier otra lucha por cualquier otro derecho. La respuesta que está dando nuestro gobierno es intragable y creo que tenemos que concretar en los puntos concretos en que decimos no en nuestro nombre, no. A me parece muy bien de esa orientación. A mí también. Sí, porque lo otro es, es como dice Chuchi, no deja de ser un acto de desobediencia. Vale, el gobierno ha hecho un acto de desobediencia, una maniobra parlamentaria como los que han hecho toda la vida los de Madrid y los otros. Hombre, desobediencia es cargarse el artículo bueno, yo, yo, yo, de la de eso, lo que no de, a es cuando pues, acortaron... Sí, no, a los yo, yo, no, yo creo que el comunicado de Chuchi es un... Vamos, lo que tú habías hecho es un comunicado que nos divide ampliamente. Yo creo que no se puede partir de ese comunicado. Yo creo que hay que partir más bien en el estilo de lo que dice, de lo que dice Darío, es decir, de recoger todas las, todas las actuaciones del gobierno central que está teniendo lugar con, y que está ejecutando, saltándose... Todos los todos los todo lo, todas las leyes habidas y por haber y además me parece muy bien recogiendo todo ese tipo de cuestiones que pero estás que planteando está utilizar claro está utilizando el 155 y, y, y, y implantando un estado de excepción de hecho ¿no? okay. sea, clarísimamente, vamos eso está claro lo que también tenemos que tener claro es una cuestión ¿eh? y, y esto ya va un poquito más a lo que es la estrategia que efectivamente no tenemos por qué entrar en ella, pero sí tenemos que tenerla en cuenta es que yo estoy de acuerdo con Pepín en que esto es una estrategia del Partido Popular es decir, que no... o sea, aquí es... los choques de trenes están propiciados sí, pero... fundamentalmente, déjame un segundo no, esto va a significar que lo que va a haber es un aparato represivo muy fuerte o sea que va a significar que evidentemente el día 2 el aparato represivo va a continuar. Y nosotros tenemos que tener claro también que no solamente tenemos que hacer un comunicado, sino que también igual tenemos que llamar a movilizaciones. Como la, que, como la que la concentración sí, sí, sí. que se hizo sí. y yo creo que eso también pero lo tenemos pues que tener claro dos. Sí, que bueno, esperar al pero yo creo que la estrategia es esa. Lo, lo que va a haber es una vuelta de tuerca, no solamente en Cataluña sino en todo el estado, pero que yo creo que tenemos que estar preparados también para que el día 2 tengamos que salir porque igual el día 1 la, la situación mmm, efectivamente o sea, se ha quemado, sí. o se ha explotado sí, sí. hay que esperar ya, sí, sí, claro. Bueno, no, será, pero es que es eso. Que realmente bueno, un poco sí, lo mismo A mí me parece que lo más importante es que lo que están haciendo no, no se quita. No. Es lo que iba a decir en el 155, era que es que en realidad, si tú si le hubieran aplicado esa sesión es parlamentaria, ¿cuánto riesgo va a durar? ¿por qué se va a hacer? Y esto ha hecho lo mismo y no tiene ni final, ni se sabe cuándo va a acabar, ni, ni nada. Entonces, en realidad, lo que tenemos que denunciar es que la estrategia que ha propiciado esta actuación no tiene final. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se acaba de quitar las leyes y entrar en, la gente, entrar en cualquier sitio? ¿O en denunciar a la gente antes de que haga algo? ¿Y qué medidas hacen? Porque si hace el 155 tienen que especificar no solo la relación, sino las, las medidas. medidas. Tienen sí. que aprobarlo en el Comité Constitucional. Aquí las que quieran, las que se les a a Martín, que vayan acurriendo. Martín, a Creo que tenemos las posiciones claras, yo no voy a argumentar, solo voy a decir cuál es mi posición y, y, y quiero decir voy a respetar las demás aunque podría objetarlas, incluida la de Darío. Eh, mi posición es que, es que hay que hacer una referencia, Hay porque hay una estrategia de PP, pero hay una estrategia, sí, sí. Es decir, eso lo reconoció Santi Villa, lo dijo en diciembre, decir, sin el proceso el, este gobierno no hubiera aguantado, entonces la estrategia es igual de un lado y otro, entonces es verdad que el gobierno de, de, de Madrid es mi gobierno, pero no, no nos sentimos implicados en cuestiones, decir, vamos a aceptar esa divisoria ya por hecho de de, de que el euro nos, nos, nos autorice a hablar o no. Entonces, en definitiva, yo creo que hay que considerar, yo soy partidario de considerar las dos cosas, y me parece que esa propuesta es una propuesta, en fin, eh, razonable, y digo razonable porque, porque entiendo cuáles son las posiciones que hay aquí, que la mía sería probablemente más acentuada en la otra dirección, insistiendo en la responsabilidad, porque, claro, hacemos la enumeración de todos los atropellos que, que se han cometido en esta semana pero eh, quiero decir hay una lista larga que alguien que quiera enterarse puede y no voy a entrar en lo de si es mentira o verdad que la clase obrera vamos a respetar yo creo las opiniones ¿no? pero los argumentos están entonces yo no entro en la discusión porque creo que cada uno tenemos las opiniones bien asentadas y entonces sencillamente es una cuestión de correlación de fuerzas igual que pasa allí y en el otro lado es decir, si aquí ahora somos de los 15 eh, 14 a 1, pues eso es lo que habrá pero esa es mi posición, quiero decir que oh, me parece que todas las palabras están de más porque tenemos las posiciones eh, todos bien establecidas yo mí, lo que insistiría es si puede ser en que antepongamos eh, nuestra propia en fin eh, no sé, hasta la posición sobre los argumentos con la responsabilidad para evitar Males sí. mayores mientras se pueda. Creo que eso es una obligación de cualquiera, por independencia de que seamos de derechas y del medio. Una pregunta para Martín. ¿De dónde vendrían esos malos mayores? Eh, Porque eh, solo los veo de un lado. Sí. puede llamar a que saquen a la Guardia Civil de Cataluña? Sí. No, sí. No, ¿no? Va, vamos a ver. Es que, claro, eh, o, o, o, nos, o, nos, o nos creemos o no nos creemos. Vamos a ver. Eh, la, eh, ¿Te acuerdas lo de la acción represión? Es decir, el que el, el, cuando antes Uchi ha dicho que el, que el PP no ha, no ha sido demasiado proactivo, porque las, los sectores más fascistas del PP se han mantenido, es decir, dentro del orden de un sector más talibán de, de los secesionistas juega como un elemento fundamental en que haya una represión dura es decir, ese es un elemento que está en su estrategia si, si no somos inocentes tenemos que considerar que eso forma parte de esa misma estrategia es decir, están esperando que haya algo duro porque saben que eso es lo que les va a hacer vascular lo que les falta entonces no vamos a seguir por eso, ¿por qué vamos a discutir? vamos a ver cómo estamos pero vamos a aceptar digamos, la buena fe de quien lo decimos pero hay Tenemos un poco que ir cerrando porque no, no podemos estar todo alto. Vamos a ver, yo lo, por lo que he visto, habría algunas cosas que han salido. Eh, a mí la, la idea que más me gusta es la de Darío, o sea, que, que fuera una historia donde además se plantease no en nuestro nombre, porque efectivamente nosotros hablamos en nombre de, de, de España, entre otras cosas, y ¿eh? del gobierno de España como tal lo tanto, me gusta eh, como más esa, esa idea y esa idea nos saltaría a todos los demás. Es decir, nosotros intervenimos sobre una problemática que se ha creado en Cataluña, que a lo mejor ni tenemos que mencionar y donde el gobierno está actuando de esta manera. A lo mejor esa es la manera más eh, aséptica de eh, salvar la cuestión. Habría otra fórmula, introducir preámbulos en el sentido, yo eh, manteniendo esa fórmula, pero introducir preámbulos... En el sentido que algunos estabais interviniendo. Estas son estrategias fundamentalmente del PP y del PDECAD en este momento y tal, justamente para mantenerse en el gobierno. Han creado una tensión eh, importante, una tensión que en definitiva y finalmente quien la está manteniendo y que la está manteniendo de manera mucho más clara es el, es el, el PP o el gobierno del Estado español. Hombre, eh, Chuchi, yo creo que eso es indiscutible. Seguir esto eso y, no, y, y, y, pero si introdujéramos esa tendríamos esas diferencias de nuevo, tendríamos un poco que discutir sobre esas diferencias y luego además habría que introducir, me parece a mí, que el problema que se está discutiendo es el problema de la defensa del voto por parte de la gente que está en la calle en Cataluña, ya la que se está reprimiendo. Lógicamente, eso tendría que introducirse. Eh, de tal manera que la versión más, como digo, menos problemática de Darío, a mí me parece que es la única que podemos adoptar en este momento sin entrar en más eh, historia. Todo lo demás nos lleva a, a, a si yo digo que es más rajo y que tal, que no lo va a eh, o sea, a desacuerdos en ese sentido que no, no vamos a resolver. Pero ese es un, un... O sea que los 17.000 policías que van a salir el día 1 a la calle, que son policías nacionales y guardia civil, o sea, eso no es más eh, claramente represión que lo que está haciendo la Generalitat. En principio, lo que va a salir a la calle es, son los mozos de Escuadra, es decir... Vale, vale, vamos a ver, eh, ah, no, tengo todas mis a lo que va a pasar el día 1 y estoy muy preocupado, estoy más preocupado por el día 2. Pero, eh, quiero decir, si discutimos, discutimos, pues y si barco, nos damos la información, en realidad por la represión que está habiendo, la que está dejando de haber, y lo que está sucediendo en Cataluña... Es decir, y que no se diga absolutamente nada de la presión que hay sobre, eh, por parte del bloque independentista, empezando con el gobierno, sobre los que se ponen al referéndum, bueno, sobre los que no quieren participar, vale, vale, vale, lo, vale, eso no vale, existe. Yo sí quería los madre, yo la los sobre, sobre los que no están en, en contra del referéndum, pero la presión sobre los que pues están a favor del régimen, no, es es la de la muerte, muerte, muerte, es que es que otro nivel, ¿cómo que por parte qué?, ¿cómo que por parte de la legalidad? parte de la legalidad, precisamente, por parte de, de la, de de parte de de de la de legalidad, que es la que está imponiéndoles, que si dejo las llaves, si no las dejo, que si dimito, si no dejo las llaves, Es una anécdota, supongo, pero hoy me tuve que subir a un tránsito, tal y estaba, estaba oyendo que realmente lo de los colegios salen, vosotros pensaréis que también que son presiones sobre los directores de los colegios. Los directores de los colegios con las llaves. Efectivamente, el director de un colegio, es un director de un colegio. Sí. Y tiene las llaves. Van a precintar, y de lo de desprecintar... están ahí los monstruos de escuadra y qué van a hacer con familias enteras eh, de clase obrera o no de clase obrera. Que van gente mayor y que si llevan los niños, bueno, ya lo de los escudos humanos se han pasado mediáticamente con los niños muchísimo, en el sentido de ¿Qué? los medios de comunicación nacionales. ¿Qué? Eh, eh, quiero decir, ¿qué va a hacer? a los muslos de escuadra humanos. en una situación insostenible. O sea, a mí me da un casi asco. ¿Vale? Lo primero que dice es, es, es, la... a, a, es llamar a que eso, a que en, cualquier, en la votación. Por lo que sea, lo que pase, es decir, eh, se ejerza, la gente esté en la calle haga lo que quiera hacer, con pues, independencia de que sea legal, y legal el pensionista. Empecé mi primera intervención así, no porque considere que, que hay ningún derecho a voto que se esté conculcando, al contrario, pero considero que hay unas cuestiones de proporcionalidad y de gente en la calle que evidentemente hay que cuidar y hay que respetar. Naturalmente, por supuesto, y otras muchas más cosas. Eh, quiero decir. Creo que lo, que lo que procede es eh, elaborar, obviamente, probablemente le ha tocado a Darío, eh, elaborar una, una propuesta, obviamente, de, de, de comunicado, de, de la manera, obviamente, también, más breve posible, y, y, y bueno, y ya está. Entiendo probablemente que la que haga Darío con el corazón, creo que la que haga Darío, aparte de que está ahí en Armada, etcétera, y todo el rollo, pero yo que siento de verdad o no, pero creo, eh, probablemente sea aproba, apoyada, no solamente aprobada por la mayoría, de los que, la mayoría amplia de los que estáis aquí y probablemente de, de otra gente que no está aquí. Con toda sinceridad y con el corazón en la mano, es decir, si yo considero que tengo algo que decir públicamente porque ese comunicado me parece que va en contra de aspectos fundamentales de, de, de lo que yo entiendo, siento y creo, Quiero deciros que lo haré, no sé si solo o en compañía de otros, diciendo en el primer párrafo que reconozco a la legitimidad de la mayoría, es decir, que reconozco que Libres ha tomado una decisión legítima legítima, es decir, ha tenido un debate ha... y ha tomado una decisión que está expresada y que ha sido absolutamente legítima y en todos los sentidos. A nivel individual estaría, faltaría más. Sí, sí. Claro bueno, que puedes decir no, todo todo, sé, pero todos, que no, pero no lo quiero individual, lo es, decir. Ahora estamos intentando sí, sí, no, no, eh, no, pero sí, hablar de sí, lo que va a ser libre. Naturalmente, lo que pasa es, es que, es me, naturalmente, pasa es que jugar, me conocéis también y yo creo que en ese sentido para bien, es decir, sobre todo en según qué ámbito, si este es uno de ellos, yo lo, lo hablar lo más claro posible, y ser lo más honesto pues posible. ¿no? Claro. Bueno, pues siempre que no se nombre para nada libres. No, no, no. Yo dije que bueno, que soy miembro de libres porque estoy con plena minoría. faltaría más, ¿no? Bueno bien, bien, bien, bueno, bien, cada uno hace lo que. Es. Yo nunca he firmado nada sobre Cataluña como libres. Faltaría más, Pero ¿no? Sé. Como mayrena, sí, sí. Yo ahí te pediría que fueras cuidadoso. Eso Soy ya lo digo yo buena. personalmente. Soy es una buena. cosa mía personal. Pero bueno, no sé si de alguien más. Yo espero que el actúe pero, cuanto antes. Yo creo. Lo que vamos, pero, a tratar, pero, vamos a tratar pero, si de. No me, de, me de, marrón de, a mí ahora. Es. <ríe> sí, sí, bueno, <ríe> marrón se <que ríe> le, le <tienes ríe> que tener. Yo creo que mismo. yo <ríe> puedo hacer mm, un, borrador. Un, un borrador. de los mm, aspectos legales pues, y tal, que se están vulnerando clarísimamente, pero me gustaría que. Por ejemplo, un manólogo, el lenguaje social es mucho mejor que yo y yo creo que la envoltura del de lenguaje social estaría mejor que, que lo hiciera otro y yo solamente puedo hacer el asesoramiento técnico de cuáles son los preceptos, las normas que se están vulnerando eh, y, que, y, y, y de qué... ¿Y de qué textos reales? Se tocaba a Manolo no, lo no, lo no lo querías. En todo Manolo bueno, Manolo no querías. En todo caso... Bueno, y... en, no, no No, en todo caso, eh, en todo en caso la, la cuestión sería plantearse cuándo lo vamos a sacar. Ya.